En este video te voy a presentar un nuevo proyecto que he encontrado por pura casualidad del cual yo estoy seguro que puede cambiar muchísimas cosas en todo el metaverso de los NFTs y del gaming. ¿Sobre qué estoy hablando? Sobre V-Empire. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik y todos los días puntual y confiable yo publico videos para ayudarte a ti ganar dinero con criptomonedas. Ahora muy enfocado en NFT y gamings. Pero vamos a entrar ahorita en detalle. Tú sabes que realmente este mundo cripto que nosotros hemos creado, nosotros todos como una comunidad, para... Separarnos un poco de los bancos, de los sistemas centralizados, de los grandes y poderosos. Ahora están, está invadido más y más y más y más por precisamente ese tipo de instituciones centralizadas por bancos y fondos de inversión. Ya hoy por hoy hay grandes, grandes jugadores en este mercado que son nada más que los mismos de siempre, los bancos y fondos de inversión que ahorita están recolectando dinero para invertir en estos metaversos, en estos juegos. Si tú estás viendo mis videos, ya hace un tiempo tú sabes que ya en los juegos NFTs inclusive puedes tú comprar terrenos, terrenos que te dan derecho a luego rentarlos, recibir ingresos pasivos y estos grandes jugadores están invadiendo estos metaversos y con eso poniendo en duda o poniendo en peligro la centralización. ¿Por qué? Porque en todos estos juegos y todos estos metaversos se usa un mecanismo que se llama DAO. Una Decentralized Anonymous Organization. Es una organización descentralizado y anónima entonces tú puedes ser parte de esta organización y puedes tener voz y voto pero eres anónimo simplemente se conoce tu billetera entonces por eso es muy muy muy peligroso lo que está pasando ahora porque los grandes jugadores una vez más están aprovechando esta anonimidad para centralizar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, ok, si la mayoría de las personas, de los participantes en esta organización anónima, descentralizada, vota a favor de tal cosa o tal cosa, entonces se realiza. Sin embargo, no sabemos si un gran jugador, un banco, un fondo de inversión está atrás de la mayoría de los votos. Y precisamente eso viene a cambiar The Empire ellos están básicamente creando un mecanismo en el cual toda la gente que están parte de los metaversos por ejemplo de Axie Infinity, de Decentraland ahorita también de Sand, Sandbox, ¿sí? de diferentes juegos que ya existen de diferentes metaversos se pueden unir pueden hacer staking con sus monedas y con estas monedas con ese staking que se realiza se compran otra vez terrenos y esos terrenos también generan un ingreso pasivo y a través de eso ya muchos diferentes pequeños jugadores pueden ya unirse y ser parte otra vez tener voz y voto en esos grandes metaversos voy a enseñarte ahorita un poco de este proyecto he investigado muy muy muy a fondo todo eso pero vamos a entrarle aquí estás viendo su página The Empire. Te lo dejo aquí abajo en la descripción. Puedes suscribirte a un newsletter y aquí abajo, arriba, ves tú todo, todo, todo, toda la información. Voy a entrar ahorita un poco más a detalle. Aquí está todo transparente. Dominic, yo he hablado con el dueño, yo me he tomado la molestia y le he escrito para saber que realmente están planeando y son gente muy transparente, gente muy capaz. Te lo voy a mostrar luego, más adelante, donde tú también lo puedes encontrar. Están haciendo en este momento integraciones de otros proyectos, otras monedas y te puedo asegurar que voy a hacer más videos sobre este proyecto. Aquí estás viendo su white paper, ¿ok? Aquí te explica exactamente todo, todo, todo lo que están haciendo y qué van a hacer, ¿sí? en qué momento y cómo es la distribución de los tokenes, qué proyectos quieren incluir, qué metaversos van a atacar o invadir, como ellos dicen, para evitar esta centralización. Entonces, si tú tienes tiempo, puedes verlo si te interesa eso. Entonces, si te interesa todo eso, puedes leer aquí. Simplemente entras en Google Chrome y lo, vas a traducir al español pero también ya he hablado con él y abrieron especialmente para la comunidad en américa latina un grupo en telegram que también te voy a compartir acá ahora para que veas este tweet este tweet es de coin gecko ¿sí? es de coin gecko y aquí dicen ellos Número 10, Trending Coins, ¿sí? las tendencias, las monedas en tendencias del 18 al 24 de septiembre de 2021, aquí VCU Trust Bitcoin Ethereum, imagínate. Y aquí el número 10, V Empire, con su D, D, oh, dao. ¿qué es DDAO? DDAO quiere decir Democratic Decentralized Anonymous Organization, ¿sí? Porque estamos viendo que... Sí, esas organizaciones descentralizadas son anónimos, pero no son democráticas porque ya se están apoderando de esos. Pero estás viendo que no simplemente a mí me gusta este proyecto a mucha, mucha gente. Y mira, apenas tiene 19 millones de capitalización. Ahora te voy a explicar un poco más qué quiere decir eso. Aquí estás viendo, es buen momento, es buen momento para comprar bajo con el bajón hoy de todo el mercado 15%, entonces yo voy a llenarme mis bolsillos con esta moneda, y si tú las estás viendo, ya el desarrollo ha tenido también un enorme hype, y luego entró en consolidación, es muy interesante ahorita, yo voy a comprar, y estás viendo aquí, Capitalización del mercado, apenas 16 millones. ¿Sabes que es 16 millones para un proyecto de esta magnitud? Eso es nada, eso es un chiste, es una broma. Este este proyecto mínimo, mínimo, podría tener mínimo 1.6 mil millones. 1.6 mil millones. Imagínate cuánto puede crecer todavía aquí, ¿sí? Porque acuérdate. Este es un proyecto que va a invadir diferentes protocolos cuando existe el peligro de una centralización por grandes jugadores. Entonces, 16 millones es realmente muy poquito. Aquí ves su página en Twitter y ves que tienen 22.400 seguidores. ¿sí? Entonces, no es poquito. Aquí uh, un tweet, 144 likes. Aquí 378 likes aquí, bueno, eso apenas lo sacaron ¿hace cuándo? hace dos horas sí, pero estás viendo que sí hay actividad y hay una comunidad que está también activa, eso es aquí el, el fundador el creador Dominic Ryder yo estoy personalmente en contacto con él he hablado con él, muy buena persona aquí ves también su Twitter, muy activo contestan siempre y yo le dije ¿sabes qué? abro una o un grupo en Telegram en español inmediatamente lo hizo, entonces creo que tienen un gran interés, y mira lo que a mí me fascina aquí, ¿sabes quién es este? aquí este es el creador el cofundador de axi Infinity de axi Infinity él se enteró de este proyecto y mira que dice Interesting We'll keep an eye on it We'll keep an eye on this dice, es muy interesante yo voy a mirarlo ¿Sí? Y, pues, eso cualquiera puede hacer. Pero, ¿sabes qué pasó después? Segunda vez. Segunda vez. Julio 21. ¿Sí? Está hablando aquí V Empire. Y él dice otra vez, según tweet Interesting Concept. Un concepto muy interesante. Entonces, también los grandes jugadores ya están como aceptando y mirando hacia este proyecto. Aquí. Aquí está explicado en... Medium exactamente mmm, su mecanismo del staking. Tú puedes prácticamente tus propias monedas, mmm, las monedas que tienen ellos, su token nativo. Um, aquí usa para el staking, recibes staking rewards, pues recibes beneficios, pero también puedes tú de otros metaversos um, hacer staking de los tokens. Por ejemplo, si tú vas a meter aquí tus token mana, entonces. Con este dinero ellos van a comprar terreno en el bueno en el ecosistema en el metaverso de Decentraland y con eso obviamente ellos generan ingresos y con esos ingresos van a pagar los rewards los taking rewards los, los beneficios y mm, eso también van a hacer en otros juegos con Axie Infinity y diferentes otros juegos, aquí ves el día 23, ayer apenas empezaron con su plataforma, ¿sí? su plataforma de staking, ayer se fue lanzado, entonces está muy, muy, muy temprano todo eso, y aquí estás viendo, están explicando exactamente cómo funciona, de qué manera van a integrar los diferentes eh, mecanismos de staking, diferentes metaversos, de diferentes monedas, muy interesante, te lo dejo todo aquí abajo, y mira, su moneda, la ves en CoinGecko con v, v de vaca EMP, Ven. ok, muy bien, muy interesante, y por último también, tú sabes que los NFTs no pueden faltar, ellos tienen sus propios NFTs, y aquí tú puedes, bueno, aquí no los ves ahorita, vamos a mirar aquí, V Empire, a ver si los encontramos... Empire ETH. Sí, aquí ves tus tarjetas. Ves tarjetas que tú puedes comprar. Y esas tarjetas. Aquí, por ejemplo. Wow. Magnus. 25. 25 Ethereum. Aquí. Sí, ves diferentes. Esas son cartas que luego eh, en el mismo juego de V Empire puedes usar este juego. No, todavía no está lanzado, no lo puedes jugar, pero um, una vez cuando está lanzado, tú con esas tarjetas puedes obtener más beneficios por tu staking, por todas tus actividades que realizas allá. Ok, eso fue un primer pequeño análisis de V Empire. No te preocupes aquí periódicamente te voy a informar sobre eso porque a mí se me hace muy muy interesante y resuelve un gran problema el problema de la invasión de los grandes jugadores de los grandes fondos de inversión que realmente ya no queremos en nuestro mundo. Estamos cansados de bancos. Estamos cansados de que nos dicen qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, con quién hacer, por qué hacer o por qué no hacer. Entonces no queremos que nos invaden también en nuestro bonito cripto mundo y V Empires es exactamente la solución para eso, que va a evitar que todos estos metaversos se centralizan a través del poder del económico que estos grandes jugadores obviamente tienen eh, con que nos dejan en desventaja pero ahora te toca a ti tú dime has escuchado de este proyecto antes y qué te parece ponme un comentario y si te gustan estos vídeos cortos estos análisis de nuevos proyectos si quieres más de eso yo quiero saber si tú quieres más de estos vídeos en que yo analizo estos interesantes nuevos nfts juegos juegos que te hacen ganar criptomonedas. porque si nadie los quiere ver, ¿para qué lo hago? Si te gustó este video y viste algo interesante, entonces déjame tu like y compártelo en redes sociales y con tus amigos. Muy pronto vas a tener otro video. Inclusive estoy invitando a Dominic, a Dom, para una entrevista. Ojalá tiene el tiempo y ahí voy a hacerle todas las preguntas que a toda mi comunidad te interesa. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.